Por ello escribió San Bernardo que la devoción a la madre de Dios es señal infalible de alcanzar la salvación eterna.